Solo recuerdos que tan de lo que fuimos. Por más que le busco, no encuentro el sentido. Para ti solo era una piedra en el camino. Y camino solo sin saber cuál es mi destino. Y pasamos a ser dos desconocidos. Después de todo lo que vivimos. hoy me duele el que hubieras sido. Si te hubieras quedado conmigo. Vamos a ser dos desconocidos después de todo lo que vivimos. No te preocupes bebé, no te voy a molestar Dices que no te hago bien, pero tú a mí me haces mal Sé que no quieres hablar, ni mucho menos mirar La misma cara que ya hace tiempo te supo cuidar Pero ese de antes Ahora no te importa si vivo, sin muero y es tan estresante Vivir con engaños y pensar en daños, esto va a matarme ya voy a prenderme para viajarme. Un par de plots para no recordarte. El corazón partido me dejaste. Enrole dos, me ganó la dos. Me dejó herido tu maldito amor. No quería perderla, pero se marchó. No supe quererla, fui un perdedor. Ya no sé quién soy, ni sé dónde estoy. Seguro tirado fumándome un blon. Se está haciendo tarde para ir a tu balcón. Solo a cantarte la última canción. Yo solo recuerdos que tan de lo que fuimos.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 De todo lo que vivimos No me duele el que hubiera sido Si te hubieras quedado conmigo